Los únicos que, por eso no quise ponerlo, porque resultaba ya eh, muy extenso eh, la discusión, porque al final se pusieron de acuerdo y lo único que el PLD dijo, bueno, tanto que nos atacaron a nosotros, y fíjense cómo los 45 días que usted pidió, lo estaremos pues a partir del día 3 de septiembre, que era cuando se vencía, y estaremos llegando pues a octubre prácticamente, a mediados de octubre, en medio de las mismas condiciones que tenemos ahora, y yo creo que deben revisarse. Yo creo que sigue siendo el punto flaco el no respeto. La ciudadanía no asimila el respeto que debe tenerse al toque de queda. Yo pienso que las bebidas alcohólicas en lugares como bares, discotecas y demás deben prohibirse porque mientras exista el incentivo de las bebidas alcohólicas en las estaciones de combustible, en los bares, en los colmadones... Y en los barrios en todos estos lugares y plazas se está bebiendo y por eso es que se junta la gente y violenta el toque de queda con los famosos kioscos, los colmadones y eso ha seguido igual. Además la gente pone musicones, pone eh, pequeñas orquestas, se pone a beber, a fumar juca y esto es pues, lo que constituye la mayor cadena de contagio. Además de que en el día muchos establecimientos no están respetando el distanciamiento. Y ahí es que está la clave. De nada nos vale nosotros agacharnos en la noche y contagiarnos en el día para ir a llevar el virus al hogar. Yo creo que ahí es que debe estar. Deben prestar especial atención. donde hay puntos grandes de pandemia? En el Gran Santo Domingo, en Santiago, en Moca, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís. Hay que tomar medidas drásticas. Yo creo que la economía no resiste que estemos más cerrados. Yo lo que creo es que hay que recrudecer las medidas. La persona que no tenga el permiso debido, violentaron el toque de queda. No es que vayan a negociar en la policía y que de ahí le quiten dos mil pesos y que lo manden para su casa. No, no, no es que vayan de la fiscalía. De la fiscalía se le envíe al juez de atención permanente para que se le conozca una medida de coerción y que esa medida de coerción sea cuantificable. Si le ponen una multa, que sea dinero que entre para el Estado. Y no hemos dicho nosotros que han que han caído detenidas más de 110 mil personas. Eso fue el mes pasado. No hemos contado las que han caído en este mes. Estamos ya a 28 de agosto. Para que la gente tenga una idea de cuántas personas habrían caído en medio de toda esta pandemia, incluyendo gente que lo violenta por todo pues, eh, y por todas las cosas. Y en muchísimos lugares no existe prácticamente, ni ni siquiera respeto por las medidas. Hay provincias, a mí me llaman aquí todas las noches, Samaná, Nagua, Castillo, Pimentel, Salcedo, y aquí mismo en la provincia de Duarte, que la mayor parte de varios organizaciones no respeta eso. Ni siquiera que hay una ley de Juca. La 1619 propuesta por la exdiputada Miguelis Núñez. Ni siquiera eso se respeta no respetan aquí tampoco que la policía pasa, la policía pasa por un lugar e inmediatamente la policía se desplaza a otro, salen a sacar la lengua web pues, y todo el mundo a beber, y todo el mundo a jugar a A los haitianos nadie los cuantifica ni los cualifica, los haitianos andan sin mascarilla en su inmensa mayoría trabajando ahí como trabajadores ilegales y los que están legales, no lo veo prácticamente con mascarilla ninguno, nadie cuantifica eso, por eso seguimos creciendo en las cantidades de, de, de contagios que existen. Aquí el comercio ya asumió a lo loco. Por eso no tiene razón de ser las filas que hay en los bancos. Y voy a hacer una crítica que voy a presentar ahí, en unas imágenes que tengo, del de Banco Popular. Además, yo creo que deben ponerse, además de, de las multas, los salarios mínimos, hay que poner prisión para que la gente sienta y que que violentó por ejemplo en, eh, voy a poner un ejemplo usted estaba ahí en la en, para irme a Santo Domingo en la Churchill en todos estos lugares usted va a limpiar aunque usted sea rico que lo vea la sociedad limpiando todas las aceras durante el día y en el toque de queda de la noche para que vean y se ponga ejemplo y la gente entienda por qué Cuba por qué Corea del Norte por qué China eliminaron es todo esto. Y entonces esas son ideas que podrían ayudar, además de lo que voy a decir, pues de la policía. Tengo aquí una primera llamadita, porque este era un breve comentario que quería ayudar eh, a orientar un poquito, además de los famosos cercos epidemiológicos. Buenas noches. Dígame usted. Sí, buena, buena, Pitagra. Eso es que usted habla una realidad. Si ¿sí? no te oís de la bebida. Óyeme, tú pasas más abajo del Liceo, no, aquí en La Libertad. Allá hay un colmadón, entrando en, en, en para con a Pepín. Tú sabes, es un edificio. Entonces, ahí cierran la puerta ya. Anda, ve ahora están todos bebiendo ahí. Entonces, si no, sé, aquí, como yo digo, cierran si el colmado, le incautan la bebida, le prohíben que abra mientras esté la cuarentena. Por ejemplo, ahora aprobaron 45 días. Yo le digo al dueño ese colmado, su colmado va a estar cerrado, todo lo que tiene aquí está incautado en bebidas alcohólicas. Nosotros vamos a proceder. Eso y lo que usted tiene aquí de los productos para que lo sienta. Estos productos de este colmado quedan incautados y le van a dar a los pobres. Ya que se acaba el relajo. Ahí Se acabó el relajo. Cuando la gente vea que le limpian el colmado, que le quitan todo, que le ponen una multa y que lo meten preso, se acabó el relajo. Porque aquí yo, por ejemplo, circulé hoy y va a ser una diligencia... Eh, a diferentes lugares, sobre todo uh, llevando asistencia a centros hospitalarios, y me toqué con tapones que dan miedo. No se puede circular en la ciudad, que a propósito llegará un momento y que aquí no se podrá circular, porque los regidores han seguido aprobando construcciones sin el debido eh, parqueo, sin las áreas verdes, y, y todo esto está colaborando, que todo el mundo se parquea a la izquierda, a la derecha y ame o como le llaman ahora ahí eh, eh, la DGC por la cuestión de la nueva ley del intran eh, solamente están ahí en la avenida eh, presidente antonio guzmán fernández en las inmediaciones del banco de reserva porque se hace una fila un, la gente yendo por los vehículos y nada más y la ciudad entera abandonada el tránsito aquí es un caos entonces sálvese quien pueda nadie respeta nada y llegará un momento que hasta la gente decente como yo no podemos respetar nada porque esto es una selva y sálvese quien pueda. Buenas noches. A ver. Sí, bueno, dígame esa bazuca de Salcedo, adelante. Bueno, hermano. Dígame. Bueno, hola, hermano, esto se jodió aquí. Hola. Hermano. Sí. Han muerto cuatro de vino en esta semana. En esta semana, ya en Salcedo. O sea, han muerto en Salcedo, cuatro en, cuatro en esta semana. Han muerto cuatro. Y todo abierto con colmadones, bebiendo cerveza, la y todo el La policía no pone caso. Eh, el toque de los toques de queda aquí. eso no, Es eh, así que andan, como si fueran patronales. Y si no viene la policía, no sale aparte. Entonces, oh Dios, si no si no viene una gente por allá, o el general manda a patrullar para acá, esto se acabó, porque la policía no está en eso muy bien gracias a ti por utilizar este espacio para para hacer tu denuncia desde allá de Salcedo me voy a hablar a, a propósito de lo que voy a presentar de, de la policía Sí, buenas noches buenas noches si sí, digamos de Santa me llama San. buenas noches. mi querida tienes que bajarme el volumen del televisor para poder escucharla mi amor Sí, para yo. Dígame usted, ¿de dónde me habla? ¿De dónde me habla? Diga, ¿De dónde? la Ribera de Jaya De la Ribera de Jaya, dígame. Ah, mira, aquí La cuarentena y el toque de queda nada más es para los viejos y para los que no tenemos nada. Porque el que tiene dinero y para la gente media, joven para hacer un toque de que beber la patrulla pero entonces también la multa nada más tanto los infelices que andan buscando una cena y que andan buscando qué comer para sus hijos. Porque los comerciantes le sacan silla a, a, a lo que van a, a beber, ¿verdad? Y le sirven cerveza, eh, le sirven todo. Para eso no hay multa, para eso no hay multa. Entonces, nada más entonces, para los no, infelices que entonces multa. yo creo que eso hay que arreglarlo porque el presidente dijo, y gracias por su llamada, el presidente dijo que los deliveries podían trabajar hasta las 11 con su debida identificación y entonces yo creo que aquellas personas que por ejemplo están transportando enfermos que van en motoconcho a llevar a centros hospitalarios a, a, a, a clínicas y que se están buscando sus cosas, esa gente no debe molestarla porque están en trabajo, lo que hay que molestar es a los que están allá, yo creo que ir a parar a ciudadanos que están buscándosela en trabajo no deben hacerlo, es mi humilde opinión ahí es ese otro fallo que tenemos buenas noches ¿de dónde me habla? no te escucho bien hermano a ver si puedes moverte donde está para aprovechar tu llamada dígame usted mientras tanto ¿de dónde me habla? sí, buenas noches señor dígame le escucho, adelante esta llamadita se cayó dígame usted ahora ¿de dónde me habla? Desde Sánchez. Desde Sánchez, dígame ahora, que no sí, ya, En la esquina están bebiendo más que los mismos negocios. En, el... ¿En qué es Sánchez? Sí, la... Hay, inco... hay inco... coinados. ¿En qué lugar? Hay muchísimos coinados el... que están bebiendo una bebida que los mismos bares. ¿En qué lugar de Sánchez? ¿Están... Ahora bien. El señor, ahora bien, qué señor, señor, ¿en qué lugar? Para que la para, para que la policía sepa. Ahí con esto. Ajá. Adelante. Sí. Y no de Lera, Para cooperar uh -huh. a uh -huh. Pero hombre, la compañía se desearía a con el gobierno y con el pueblo. Porque si ellos la salen a vender y que la compra ¿sabes qué va a ¿Cómo la vende? y Si ellos no la venden, ¿quién va a vender? Esos son las compañeras y colerías que tienen que operar Ahí está, estoy de acuerdo con usted. Para la próxima me dice cuáles son esos colmados para que la policía sepa allá en Sánchez. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, yo le bendiga a Pitágoras. Igual para usted. Para, para hacer una queja Ajá. sobre el banco, por, claro. Ajá. porque la condición en que ellos están para los clientes es una condición yo diría que inhumana, porque donde se juntan varias personas para hacer alguna transacción o que ellos les... sígueme diciendo señora yo veo un asesor tan tremendo, es algo que están cometiendo eso es cierto yo tengo imágenes de eso ahí lo voy a poner lo que usted dice le están poniendo unas condiciones en el banco popular como si lo que fuesen a buscar su dinero fueran limosneros estamos peor que animales en esa condición que lo están poniendo eh, ya el banco popular es famoso por eso y yo voy a poner imágenes que grabamos hoy que pues, eh, nos grabó nuestro responsable en, el, en la principal de aquí de la, de la Castillo con ahí mismo es, pues Dios le bendiga y muchas gracias gracias mi amor eso lo vamos a buscar después de esta llamadita señor director ahí buenas noches para que la gente vea las condiciones en las que está la gente en ese banco popular que este era el segundo comentario que trae dígame usted dígame ¿Talán? buenas noches y buenas te escucho señora. adelante no, sobre, señor. no, te metí, ahí ¿Dónde están las imágenes de la basura? Mándeme la fotografía y las imágenes de la basura. Que con mucho gusto yo se la paso por aquí. Porque puede ser que hay una campañita sucia por ahí. Del exalcalde en contra de Siquio que debiera dar gracias. Que no mandó a hacerle una auditoría. Porque si le hubiese mandado a hacer una auditoría su gestión. A lo mejor estaría preso. ¿Verdad? Pero como son del mismo partido. Y no se van a atacar. Además de que al alcalde lo han dejado solo. Los regidores están bravitos porque le han reducido unos privilegios y ahora no le quieren aprobar los 5 millones y lo han dejado solo. Entonces los regidores están haciéndole un servicio flaco de San Francisco de Macorís. Tanto lo del Partido Revolucionario Moderno como lo del PLD en estos momentos no le están sirviendo a la patria, lamentablemente. Bueno, pues miren... Eh...